Hola, ¿qué tal? Les saluda muy cordialmente Henry Pineda Suárez. Les invito a ver este video tutorial y asimismo a suscribirse en nuestro canal YouTube. Bienvenidos. Y hasta que por fin pusieron mesas de trabajo dentro de Photoshop. Vamos a ver cuántas formas hay para crear estas mesas. Voy a hacer un zoom voy a seleccionar todas las capas aquí en el panel de capas en más opciones voy a elegir esta primera opción que dice mesas de trabajo a partir de capas la voy a elegir voy a poner mesa 1 el tamaño que está aquí ya puesto es el tamaño de la mesa de trabajo voy a dar clic en ok y esta es la primera forma para crear una mesa de trabajo voy a hacer un zoom hacia atrás y si alcanzo a ver este signo más que está puesto en los cuatro lados de este rectángulo pues la siguiente forma para crear es la siguiente presionando alt o Option clic en una mac ya tengo mi segunda mesa de trabajo así que le voy a llamar mesa 2 algo muy interesante y la tercera forma es la siguiente es que debajo de la herramienta de mover tengo la herramienta de mesas de trabajo como tal la otra forma es simplemente con clic y arrastrar y ya tenemos nuestra mesa número 3 muy bien eh, algo muy interesante que tiene esta mesa es que si me acerco al borde de la misma yo puedo moverme o puedo mover toda la mesa de trabajo la puedo achicar la puedo agrandar de acuerdo a la necesidad que uno tenga presente La voy a achicar un poco más y la voy a poner por acá más o menos arriba en la barra de opciones también tengo diferentes formas para trabajar como para alinear centrar etc una mesa de trabajo y vamos con la última forma que vendría a ser archivo nuevo y por defecto tenemos en tipo de documento mesa de trabajo con clic en ok y hemos generado nuestra mesa de trabajo si yo quiero liberar esta mesa de trabajo simplemente voy a presionar shift comando g para quitar esta mesa de trabajo y ahora veremos los ajustes de color en filtros inteligentes voy a extraer el panel de capas y esta imagen la voy a convertir en un filtro inteligente voy a dar clic en ok cabe recordar que estos filtros inteligentes fueron puestos desde la versión cs3 voy a hacer un pequeño zoom para que se alcance a ver en la miniatura de capa este icono que está aquí pues son buenas noticias y la buena noticia se genera acá arriba en el menú imagen ajustes y puedo poner cualquiera de estos ajustes a este a esta imagen que tiene este filtro inteligente por ejemplo tono y saturación voy a hacer a un lado la imagen simplemente voy a dar clic en colorear voy a dar clic en ok y vemos cómo en el panel de capas automáticamente se ha puesto este filtro inteligente donde lo puedo ocultar y desocultar les recuerdo de nuevo que puedo trabajar tranquilamente con cualquiera de los ajustes de capa que tiene photoshop desde la versión 2015 para trabajar texto dentro de Photoshop, sin duda alguna le estaba haciendo falta esta herramienta que es glifos. Ventana y glifos. Aquí la voy a activar con el cursor de la herramienta de texto, lo voy a activar aquí. Vamos a dar un pequeño zoom para poder entender mejor de lo que se trata. Aquí tengo bueno, todos los tipos de letra instalados en mi computador, le vamos a dejar esta Adobe Cashroom Pro. Asimismo, si la quiero regular itálica o semibol, depende exactamente de lo que nosotros querramos. Lo vamos a dejar en regular. Algo muy interesante que también tiene este panel de glifos es que yo puedo buscar por la fuente entera todos estos tipos de pictogramas o puedo hacer una búsqueda mucho más exhausta de acuerdo a la necesidad. Le vamos a dejar en toda la fuente en la parte inferior tenemos este deslizador hacia la izquierda eh, se hace más pequeño la visualización del pictograma o hacia la derecha se hace más grande lo vamos a dejar ahí el que viene por defecto y en la parte derecha tenemos esta A con esta flecha hacia abajo que con un clic puedo hacer más pequeño o más grande el pictograma de acuerdo a mi necesidad si ustedes se fijan muy bien tenemos un recuadro en la parte inferior derecha con al clic yo puedo tranquilamente acceder a cualquiera de los caracteres que están ahí presentes por ejemplo selecciono este que está acá voy a hacer un zoom hacia atrás y aquí tengo este número puesto voy a elegir por ejemplo esta u con tilde invertida al clic y ya la puedo colocar ahí también para colocar otro pictograma simplemente voy a dar doble clic y tranquilamente se va a colocar dentro de mi caja de texto en photoshop en el panel de capa en estilos de fusión hay una gran novedad así que voy a trabajar sobre la capa de texto me voy a ir a efectos y voy a poner blending option u opciones de fusión voy a hacer a un lado este panel si nos fijamos muy bien aquí tenemos un más en algunas de las opciones eso significa que yo puedo seguir añadiendo un efecto tras efecto a este estilo por ejemplo voy a darle clic aquí en trazo voy a cambiar el color negro voy a poner un color por ejemplo un amarillo Voy a dar clic en OK y le voy a poner en tamaño unos unos 10 píxeles más o menos. Voy a irme para atrás. Muy bien, aquí tenemos esto. La gran novedad es que si yo doy clic en el más, puedo seguir añadiendo otro trazo más. Como por ejemplo el que está aquí en la parte superior, le voy a cambiar de color. Le voy a poner este cian que está por acá, clic en OK y le voy a bajar el tamaño a unos 5 píxeles. Lo tenemos ahí, voy a hacer un zoom para alcanzarlo a ver bien ahí bueno si no me gusta este efecto que claro está un poco raro voy a cambiar este color eh, cian y quizás voy a poner uno más grueso y ahí lo voy a poder ver muy bien clic en ok si gusto también puedo poner sombras paralelas sobreposición de color gradientes eh, sombras internas la verdad esto está muy bueno y realmente vale la pena voy a dar clic en ok aquí voy a poner comando 0 voy a desocultar la otra capa que tengo acá, si la alcanzamos a ver muy bien los efectos se van colocando sobre el mismo y presionando la tecla de Alt, clic y arrastrar voy a poder duplicar este efecto y lo voy a poder poner en la otra capa de texto que está en la parte inferior. La herramienta según mover el contenido está puesta desde la versión CS6, sin embargo en esta versión tiene una actualización muy buena para ello voy a seleccionar este insecto que está por acá voy a presionar la tecla de barra espaciadora para poder moverme la selección y la voy a soltar y la voy a achicar y otra vez la barra espaciadora para poderla reubicar muy bien vamos a poner comando 0 y aquí tenemos la herramienta mover según el contenido en la parte superior debemos darnos cuenta que debe estar la opción que dice mover muy bien, simplemente la arrastramos a cualquier lugar que nosotros querramos y automáticamente se va a poner este cuadro delimitador. La puedo chicar, lo puedo agrandar de acuerdo a la necesidad, la puedo rotar y simplemente doy clic acá arriba en el visto y va a ser esto. Voy a ocultar la selección y ahí tenemos el poder de esta herramienta. la barra de herramientas tiene una cosa interesantísima buenísima en esta versión que sin duda alguna con el pasar de los tiempos se implementará en los otros programas de adobe voy a hacer un pequeño zoom y alcanzan a ver estos tres puntos que están acá lo voy a presionar y vamos a extraer el, la barra de edición voy a hacer un zoom hacia atrás para verla muy bien aquí tenemos todos los elementos que están en la barra las tenemos aquí pero si yo quiero crear una nueva barra a mi gusto, como por ejemplo solo para retoque digital, solo para selecciones, solo para restauración, etcétera, pues simplemente lo que hago es clic y arrastrar. Y ahora tengo una barra extra de herramientas aquí dentro de mi panel. Puedo arrastrar cualquiera de ellas. Puedo intercambiar el orden de las herramientas a medida que yo vaya trabajando, se van a ir colocando aquí dentro de mi herramienta, ya la vamos a ver. Si yo quiero extraer, por ejemplo, todo un grupo de herramientas, si se dan cuenta que es en, en marca de un color azul, con clic y arrastrar, la voy a colocar aquí, voy a bajar un poco más por acá, voy a seleccionar esto y lo voy a dejar por acá. En la parte derecha, yo puedo aceptar los cambios, puedo cancelar, puedo restaurar por defecto los mismos, puedo borrar las herramientas o puedo guardar este grupo de herramientas o puedo extraer recuerden esto es muy personalizable voy a dar clic en tone y en la parte inferior aquí tengo todas las herramientas que las he seleccionado para trabajar en la misma esto está muy bueno